Hola, chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Arrancamos un nuevo video y esta vez es para que entremos al Classroom y veamos las diferentes formas de entregar una tarea. Vamos a la carpetita donde están todas las herramientas de Google. Apretamos Classroom. Esto es desde nuestra computadora, ¿sí? Allí se nos van a abrir el menú donde están todas las materias que nosotros eh, estamos usando ¿sí? y vamos a apretar en la materia que vayamos a resolver, en este caso lengua. ¿sí? Esta aula virtual tiene este, distintas materias. Fíjense que en trabajo de clase reúnen lengua, historia, geografía, lengua extranjera, son las materias que están en esta aula virtual, ¿sí? Bueno, una vez que estamos aquí en el trabajo de clase, vamos a elegir nuestro trabajo que vamos a resolver. Tenemos una tarea asignada. Vamos a presionar ver tarea. Y vamos a encontrar aclaraciones previas, que son las formas de entrega, ¿sí? Y tienen que tener en cuenta que hay, estos, hay puntitos, digamos, hay criterios en los cuales a nosotros nos interesa que ustedes se guíen para realizar, es decir, que sean originales, que no copien de ningún lado, ¿sí? que tengan creatividad, es decir, que traten de buscar la forma más eh, creativa, más divertida de, de escribir, ¿sí? que sea totalmente personal. Compromiso con la tarea quiere decir que ustedes entreguen en tiempo y lo más completo posible ¿sí? y correcta utilización de los recursos lingüísticos quiere decir que tengan la mejor ortografía que puedan y cuiden de que la redacción también sea eh, bastante prolija, es decir, que se entienda lo que están escribiendo, ¿bien? Bueno, normalmente les ponemos enlaces, videitos donde eh, les explicamos el tema y Aquí encuentran el archivo para resolver. ¿Bien? Donde dice tu trabajo, tarea asignada. ¿Bien? Hay tres formas. La opción uno es descargar el archivo, editarlo respondiendo a las consignas, guardarlo y luego subir la actividad. Eh, ¿Cómo lo, lo hacemos? Abrimos el documento. ponen archivo, descargar y descargar como En este caso se les va a descargar, vean la barrita, ustedes lo abren, se les va a abrir de una forma similar, ¿sí? Pero esto es para trabajarlo desde su computadora y no estar gastando internet, no estar conectado ¿no? Eh, a internet, ¿bien? lo resuelven desde su compu y una vez que ya lo tienen resuelto se les va a abrir una cosa parecida a esta ¿bien? cuesta, cuesta una vez que ya lo tienen resuelto bueno, se les va a abrir así y lo van a resolver sí van a ir editando este archivo una vez que lo resuelvan, aprietan ese disquito que significa que quieren guardar la información que han bueno, una vez que ya tengan ese archivo así, guardado, terminado, cerradito en su computadora, van a volver al Classroom, van a poner añadir o crear ustedes pueden subir un archivo ¿si? ¿sí? en este caso van a Elegir, subirlo Y van a buscar en su computadora El H Yo lo tengo en este caso en descargas Bien Lengua 1, TP Le van a poner el nombre de ustedes ¿Sí? Lengua 1, TP posecito. Nombre y apellido, por favor ¿Sí? Lo más completo posible Allí cargan el documento y ponen entrega, ¿sí? Otra forma es abrir el documento, como lo tenemos acá, o sea, presionan el mismo, lo abren, lo resuelven, ¿sí? Todo lo que resuelvan aquí online, desde los documentos de Google, como se les abrió la primera vez, se le va a quedar guardado automáticamente. ¿Sí? Entonces ustedes resuelven y lo que deberían hacer es una vez que ya terminaron de modificar este, este archivo lo cierran y no luego no van a tener este ¿sí? van a tener este modificado ya le va a quedar se le van cargando los cambios ¿sí? y ponen entregar tarea bien desde una tablet o desde un celular. ¿sí? Vamos a ingresar al Classroom. Nos faltaría ver la opción número 3, que es subir archivos. ¿sí? Vamos a ingresar a la actividad. Vamos a encontrar la distribución de los elementos es distinta ¿sí? a la de la computadora. Fíjense que agregar un comentario de clase lo hacen desde aquí arriba para que lo vean a los, a todos los compañeros a sus comentarios ¿sí? y si no pueden ir a esa flechita para que se les despliegue más opciones en tu trabajo ustedes pueden presionar ahí que es donde está el archivo ¿sí? de doc de google doc para modificarlo en línea y entregar la tarea, o lo que pueden hacer es, una vez que ya vieron ese gulto, lo resolvieron todo en la carpeta, subir, ¿Sí? voy a poner, subir, la foto, tomar, ¿sí? ¿Cómo vamos a hacer? para y acá, de noche, ¿es de noche? te estoy tapando, digamos, de iluminación. Estoy tapando. Quiere decir que a los se nos va a ser difícil distinguir una letra de la otra cuando hagamos un paralelo tal. ¿sí? Entonces, pueden intentar sacar siempre así, pero que tengan luz, que sea de día, por ahí que esté bien iluminada, la hoja, y si no, pueden utilizar algún flash o algo para evitar, para evitar esa mancha. ¿sí? Tomar, más? Ah, no me salió bien mi nombre, porro. Aprieto la cruz, vamos de nuevo. Toman una foto. Fíjense que la tarea era color azul y cuando, una, eh, cuando ustedes eh, hayan entregado se pone color gris y ya está resuelto. ¿Bien? Bueno, espero que te haya sido útil. Les mando un beso.